Hola, buenas tardes a todas. Hoy os voy a explicar cómo funciona un programa bastante interesante para trabajar en clase y para compartir ideas que se llama Padlet. Para ello tenemos que buscarlo por su dirección, escribiendo Padlet tal cual, p a Voy a buscar que quizá para mí sea más rápido. Y bueno, como estoy registrado, si no estuvierais con la sesión registrada saldría algo parecido a esto, en el que tendréis que crearos una cuenta, yo ya la tengo para no tardar mucho y voy a entrar con ella. Bien, el aspecto si lo usabais antes ha cambiado un poquito, ahora es un poco, pues no sé, lo veo muy blanco, lo veo muy... sigue siendo ordenado, tengo aquí mis palettes donde tengo para crear, para unirme a alguno que ya esté hecho, una galería y actualizar para ver los nuevos, Vale, que esto es más o menos lo mismo, vale, si os dais cuenta. Después, lo fundamental nos va a salir cuando debemos a crear Padlet o cuando tengamos alguno que nos hayamos unido. Vamos a dar a crear Padlet y nos salen diferentes versiones de Padlet que podemos elegir. Una con tipo Muros, si le dais a vista previa os enseña lo que hay. El Padlet es una especie de pizarra donde podemos hacer intervenciones y cada uno escribir. Pues no sé, ahora os pongo algún ejemplo cuando haga alguno. ¿Vale? Este tipo es desordenado de alguna manera, lo vamos poniendo donde según vaya apareciendo sitio. Tenemos otro tipo canvas, que es el, un tipo mapa conceptual, unido, uniendo conceptos, secuencia, por ejemplo, si lo doy a la vista previa me sale una secuencia de, de vídeos, en este caso, podríamos hacerlo para una lista de reproducción, una rejilla, una rejilla es que sale más ordenado, como si fuera una parrilla, eh, una estantería, este es interesante si queremos eh, clasificar por, pues yo que no sé si me ocurren tipos de animales, mamíferos, herbívoros y aquí salen organizados, no puedo ponerlo donde donde yo quiera, me puedo colocarlo mal, pero la idea es que salga colocado, bien, aquí tenéis ejemplos que podéis echar un vistazo, bueno, me vamos a dar a crear un palette y le voy a dar a, a este por ejemplo, seleccionar, al del muro es el clásico, el que salía antes por defecto una vez que, que le doy a, a crear el muro, me sale aquí un título y otro título que viene por defecto. Quiero poner el título, le doy aquí a título y escribo, pues no sé, acontecimientos del siglo XX. Vale, y una descripción de lo que quiero o lo que es, o lo que quiero conseguir en este caso quiero que los alumnos escriban una intervención de uno de los acontecimientos o el acontecimiento que ellos elijan vale eh, les puedo pedir que, que elijan, que pongan, ahora os digo, que pongan fotos, que pongan vídeos, se puede poner. Estos son los fondos, que podéis elegir el que más os gusta, este es un clásico, pizarra verde, voy a dejar este. Y poco más, le vamos a la siguiente, y nos sale la privacidad del Padlet, esto es importante. Si queréis que la gente lo vea, si queréis que sea público, si queréis que sea privado, si queréis que lo usen los alumnos y solo lo vean ellos veis hasta de la opción más restrictiva a la menos restrictiva viene muy bien explicado cualquier persona puede acceder al Pallet, aparecerá en, en el buscador bien, este es el menos restrictivo podemos dejar que, se, que puedan escribir, que solo puedan leer, que puedan moderar e incluso que puedan administrar el de administrar, fijaos que viene como difuminado seguramente para evitar que lo seleccionemos. Si le dejamos moderar, podrán eh, escribir sobre las etiquetas que hagan los demás, que puedan escribir o que solo puedan leer. Podemos hacer un mapa y que le estudien sobre ese mapa. le voy a dejar que puedan escribir. También podemos, eh, si yo quiero hacer un palet con un compañero con varios, o que entre varios alumnos, pueden invitar, añadir colaboradores para que, para que trabajen unos con otros, ingresando, poniendo aquí su dirección de correo y podemos hacer que la gente pueda reutilizarlo o no y esto para mí es importante moderar los, los, las intervenciones si quieren escribir, antes me va a dejar llegar un correo antes de publicarlo entonces yo suelo dejarlo activado bien, sigo bueno, tenéis las demás opciones aquí que os las describe claramente aquí cualquier persona que tenga un enlace en código QR puede acceder si ponemos el enlace en el blog y es un blog bastante poco conocido, pues evitas que, que aparezcan los motores de búsqueda. Con contraseña es otra opción, que ya no tienes que dejarlo abierto en el blog, sino que lo pones en el blog, le pones una contraseña, se la das a los alumnos y los alumnos entran a través de esa contraseña. Y el que no tenga la contraseña no entra. Y el privado, que solo podremos compartir si eh, enviamos correos de invitación. ¿vale? O voy a dejar como público por ahora porque tampoco voy a hacer mucho le voy a la siguiente y nos dice que ya está todo listo ahora, pues para empezar lo primero es hacer una etiqueta para hacer una etiqueta puedo darle aquí a este lapicerito que se activa cuando me pongo encima o darle un doble clic sobre el tapiz entonces me dice título, pues por ejemplo a ver que activa las mayúsculas caída del muro de Berlín, por ejemplo. Vale, escribo. Eh, o arriba podríamos poner el, el alumno Nacho sexto D. Y aquí la caída del muro de Berlín, una descripción, vale, con lo que se os ocurra y podemos añadir una foto, un vídeo, un, una locución, todo esto si, os, si le dais os va a parecer que lo podéis hacer desde un enlace de internet desde un archivo que habríais grabado en el caso del audio vale, o desde la cámara del ordenador eso como queráis aquí si le dais a la opción del vídeo lo mismo, os sale en todos lados lo mismo o sea que casi todo lo tenéis que tener en el ordenador y subirlo o tenerlo desde internet, yo en mi caso casi siempre uso la opción desde internet, por ejemplo me voy a ir aquí, tengo aquí abierta una página acordaos de cuando busquéis buscar en herramientas la posibilidad de que sean reutilizables y le doy a copiar dirección de la imagen copiar dirección de la imagen que me sirve para pegarla aquí Perdón, no sé si le he dado, bueno, creo que le he dado bien, pero no sé. Le doy y me dice se ve, si se ve bien le doy a OK y me la pone aquí. Y todo sería esto, ya está, la fijo y el administrador, en el caso que lo seas, podría colocarlo. Si viene que se coloca solo, pues se coloca solo. Hay unas opciones ahora de compartir, que son las mismas de antes, pero hay una opción que es importante que es compartir y exportar. Tengo la posibilidad de insertar en el blog, de coger un enlace para copiarlo solo el enlace. Esto es de insertar, acordaos que copiando todo esto y haciendo una etiqueta HTML puedo insertarla en el blog. ¿Vale? Con, esta, con esta, y además lo explica muy bien, podríamos hacer un tablero en el blog. O sea, se vería toda la pizarra en el blog. Un poquito más pequeña, claro. Con esta es para un tipo de blogs que, que son de Wordpress, son un poco más complejos. Y con esta solo veríamos un pequeño tablero, no veríamos el tablero entero, se verían unas imágenes, una vista previa del título y, y tres o cuatro imágenes. Entonces si copiamos esto podríamos pegarlo en nuestro, en nuestro blog para trabajar. También podríamos co eh, copiar el código QR o imprimirlo, y para mí es importante también la de guardar como pdf. Si yo le doy a guardar como pdf, me dice como lo quiero, Y le doy a publicar. Y en 15 segundos debería estar listo. Me aparece la intervención aquí como si fuera un trabajo. Y lo puedo imprimir o descargar. ¿Vale? Y a ver si no me voy mucho. Me voy a Padlet. Y ya está, aquí lo tendría, lo tengo aquí, puedo volver a editarlo. Y lo único que me quedaría sería probar para compartir y que vierais las posibilidades. Bueno, pues eso ya si vemos lo podéis probar vosotros. Venga, ánimo.